Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Este video es una petición. Haremos tres empaques kawaii en foamy o en goma eva, que es lo mismo. Son empaques prácticos, bonitos, útiles y muy fáciles de hacer. Vamos con los materiales, con el paso a paso. Para el primer empaque vamos a estar utilizando foamy, como les dije. Esta será la base, corta un círculo de 9.5, lo cortan doble y lo van a pegar la tapa recuerden que debe ser la tapa más grandecita que la base vamos a cortar una tira en foamy con brillo o en foamy normal si deseas de 3 centímetros este sería foamy con brillo de 14.5 centímetros por 32 centímetros cuando digo 14.5 es así para los que me entienden bueno vamos a cortar una tira en goma Eva café de 6 por 32 centímetros que vamos a pegar así ya teniéndola pegada vamos a tomar la base y la vamos a pegar así y a la tapa le pegamos esta tirita nos quedaría así quedaría la, la cajita o el primer empaque la tapita queda así como presión cuando tapamos utilizar ahora Fumis este café de 11 por 11 centímetros y este otro de 25 por 9 centímetros en este café vamos a medir 3 centímetros pero no trazamos la línea, doblamos en la mitad es como una guía vamos a dibujar un osito para los que les dé dificultad dibujar es muy fácil solo tienen que ir a google y sacar una silueta de un osito y ya la repasan en goma eva Voy a guiar de esta línea a los 3 centímetros para hacer acá la manito, voy a cortar así, solo hasta esta parte en esta parte sí. Ahora voy a cortar la manito. la acá para trazar para trazarla y esta ratita la voy a borrar ahora en goma eva amarilla voy a repasar esta parte de la manito cortamos y vamos a repasar o hacer este dibujito así y vamos a cortar ahora vamos a hacer así como una lumita alargada sería para pegar en esta parte. De nuevo la voy a dibujar en goma de color naranja y voy a hacer así como estas entraditas. Ahora voy a pegar estas partes. Ahora sí voy a terminar de cortar el osito a pegar esta parte en la carita esta otra parte y la manita voy a tomar ahora foaming rojo y blanco con el rojo voy a dibujar un moñito Voy a hacer unos punticos con pintura acrílica para decorar, voy a dejar que seque un poquito y en este blanco voy a hacer unas orejitas más pequeñas y la trompita o el hocico del osito. Acá ya recorté, vamos a pegar así. Con vinilo o pintura acrílica voy a pintar los cacheticos y voy a dejar secar, pero también lo pueden hacer con forno. Solo como me gustó hacerlo así para hacer como una sombrita, como los cacheticos. Acá voy a pintar ya la naricita y los ojitos. Y voy a delinear estas partes. Ahora sí ya pegué, a, ya corté el moño y voy a pegar acá. Esta sería una osita. y voy a delinear así ahora con marcador resaltado voy a hacer así como una sombrita acá no pinta bien porque no deje secar bien pero queda muy bonito y con foamy amarillo voy a hacer la barriguita y la pegamos ahora voy a pegar ya la osita en foamy negro y la vamos a recortar vamos a utilizar ahora tiritas de goma eva color piel y la vamos a pegar así verticales y horizontales, nos quedaría así y vamos a pegar la osita voy a utilizar la coma eva fucsia y les dejo la medida vamos a redondear las puntas y voy a estar dibujando acá unas letras chinas o coreanas mi rosado, voy a dibujar otra osita más pequeñita vamos a pegar esta bolita que la corté con la perforadora y hacemos la carita a los cacheticos con marcador resaltador y el moñito con marcador rojo y le hago los mismos puntitos como pueden ver la vamos a cortar y la pegamos en esta parte y estas letras también nos quedaría así. Estas bolitas son en fomilas. Hice así. Vamos a acercar. Cortamos la bolita. Vamos a cortar en la mitad. Aplicamos silicona líquida y pegamos así. Esto es como para decorar. Ahora voy a utilizar este salero. Y una bolita de ping pong. O pueden utilizar una de icopor. Fomi, naranja y blanco, marcador negro y Fomi amarillo. Voy a estar utilizando la plancha. Háganlo con mucho cuidado. Voy a calentar. Acá quedó marcada la plancha. Y retiramos y estiramos así a termoformar. Vamos a hacer unos ositos o un osito. Vamos a cortar así. Sacamos bien la formita. Nos quedaría así voy a utilizar guata o pueden utilizar también algodón voy a aplicar silicona líquida acá en el centro y voy a armar así como una bolita pegamos aplicamos silicona líquida en este borde y la vamos a pegar en foamy amarillo sujetar acá un poco nuestro dibujo vamos a hacer las orejitas esta me quedó como más grandecita el hocico y otras más pequeñitas y vamos a cortar vamos a cortar también dos bolitas color naranja cortamos esta parte y empezamos a armar el, el, el osito pegamos el hocico Cacheticos y las orejitas Ahora solo queda Dibujarle la carita los, los ojitos Y la naricita Nos quedaría así Acá dice más ositos Detrás de cámara Esto es bastante demoradito Y a este le hice como un corosquito Vamos a colocar dulces Chocolates y colocamos los otros ositos dejé uno por fuera que sería para decorar esta parte y nos quedaría así este sería el primer empaque me parece que quedó muy bonito segunda idea vamos a cortar dos rectángulos de 10 por 14 centímetros y vamos a cortar otros dos que serían para la tapa. Recuerden que deben ser más grandecitos, dos o tres milímetros más grandecitos que la base. Vamos a pegarlos así. Vamos a utilizar una tiranfomia de tres centímetros que sería para la base y otra tirita de dos de alto que sería para la tapa y las pegamos. Nos quedarían así. Ahora vamos a utilizar estas partes en Fomi, esta de 2 por 13 centímetros, esta de 2 por 5 centímetros, dos círculos de 2 centímetros de diámetro, este cuadrito de 2 por 2 y esta de 5 por 8 centímetros. Vamos a tomar este cuadrito en Fomi, que corté en Fomi escarchado, plata y vamos a dibujar así en esta parte, vamos a cortar. lo hacen con mucho cuidado de que no lo vayan a dañar vamos a redondear estas partes o estas puntas nos quedaría así, de este cortamos otro a este lo que dice fue estas entraditas van a cortar y vamos a tomar esta tirita le vamos a aplicar silicona líquida y vamos a colocar el cuadrito así vamos a armar ya la cogedera de la cajita y pegamos así Vamos a tomar esta parte, la doblamos en la mitad y vamos a pegar así. Voy a aplicar silicona líquida, aunque es muy demoradito. Pegar esta parte así con silicona líquida. Vamos a doblar así y pegamos. Lo que pasa es que con silicona caliente queda como en troncos, entonces no me gusta. Pegamos bien. Nos quedaría así. ahora lo que hice fue aplicarle silicona líquida a esta parte, como pueden ver ya pegué la otra, voy a dejar secar un poco, voy a tomar la cajita, voy a aplicar silicona líquida para pegar estas bolitas y de nuevo voy a aplicar silicona líquida porque hay que dejar secar, ustedes saben que la silicona líquida es demoradita, bueno voy a coger ahora la cogedera y voy a colocar esta parte así y pegamos así ya teniendo la lista voy a hacerle como un quiebre darle la formita y vamos a pegar acá queda como una maletica nos quedaría así ahora voy a tomar todo mi combrillo y voy a dibujar una pequeña mariposita la vamos a cortar y la vamos a pegar en esta parte ahora voy a tomar una cartulina y voy a dibujar un conejito como les digo pueden imprimir la imagen hay muchísimas imágenes en google de conejitos kawaii entonces voy a empezar dibujando esta parte de una fresita voy a hacer las orejitas y voy a dibujar ya la carita todas se dibuja así como con entraditas las manitos yo me estoy guiando de un conejito kawaii lo pasamos en foamy y cortamos ahora esta parte del molde lo voy a cortar lo voy a sacar para pasar la fresita en fomi fucsia voy a terminar de dibujar esta parte con verde. Voy a hacer la hojita y terminamos de dibujar esta parte. Bueno, ya teniendo los listos, ya cortados en, en goma de, vamos a pintar con marcador resaltador esta parte de las orejitas. Y ya empezamos a pegar la fresita, vamos a delinear para resaltarla, que se vea mejor. Pegamos la hojita, voy a terminar de dibujar acá la carita y ya empezamos a pintar así para los que la van a dibujar. Voy a pintar estas dos partes de las manitos y sigo delineando voy a hacerle los cacheticos con este marcador resaltador también pueden hacérselos con maquillaje con rubor voy a dibujar este moñito y voy a hacerle los puntitos a la fresita con pintura acrílica con foamy amarillo voy a cortar estas partecitas y voy a dibujar unas florecitas no voy a cortar todavía porque se riega el marcador. Voy a pegar estas partecitas que también las pueden hacer con perforadoras si desean. Y acá en esta parte de foamy vamos a escribir linda en inglés. Eh, me parece que se dice Pretty. No sé mucho inglés pero a. Bueno. lo que hice voy pegarlas en foamy negro para esperar que peguen bien y voy a pegar la conejita en foamy negro y vamos a cortar así cada letra y la ahí vamos a sacar esta parte Así la vamos a sacar aparte. Acá ya recorté el conejito y ya lo que hacemos es pegar así. Pueden también cortar eh, esta parte para los que les guste copiar en español. Eh, esa palabra, como les dije, es linda. Linda en inglés. Y ya pegamos las florecitas, recuerden que los colores son opcionales y nos quedaría así esta idea o esta cajita para la tercera idea vamos a utilizar foamy escarchado y foamy blanco ahí están las medidas este foamy también lo pueden utilizar por este lado si no les gusta el brillante y vamos a dividir en la mitad vamos a aplicar silicona líquida en un extremo y vamos a pegar así dejamos secar bien nos quedaría así y ahora con este foami blanco voy a dibujar un conejito este sí está más fácil de hacer o una conejita acá ya lo corté vamos a pegar un foami fucsia y voy a tomar mi rosado y voy a hacer las dos orejitas del centro, la voy a delinear con un marcador fucsia vamos a pegarlas acá, ya recorté la conejita dejando un borde de fucsia y vamos a hacer los ojitos pueden utilizar este marcador rojo o negro, pero me parece que con rojo queda bonito voy a utilizar con mi fucsia y voy a dibujar una florecita como unos pétalos en forma de corazoncito. Ahí ya la recorté, pueden hacer hojitas rosadas o verdes. Es opcional las que más les guste, voy a delinear así las hojitas. Vamos a pegar acá en esta parte la florecita. Voy a utilizar estas dos verdecitas que me gustan más verdes. Y acá en el centro voy a pegar brillante y voy a eliminar así la prueba siempre también palitos con más hojita la a superar la conejita al esta parte muy bien voy a tomar para hacer corazoncitos con mi blanco rosado corazoncitos alargados ya ustedes escogen cuáles los colores ya los corté y, y letras chinas que van a recortar las van a pegar en esta parte Se quedaría así voy a tomar el acá pegué blanco y escarchado voy a cortar tiritas de 1 por 18 centímetros de larga que sería para la cogedera y la vamos a pegar acá o la van a pegar así y corté una tirita de 1 centímetro para pulir esta parte Claro que esto es opcional si lo desean hacer, pero me parece que queda mejor así, más pulidita. Ahora en esta parte voy a aplicar silicona líquida para formar una florecita. Escogí los corazoncitos fucsia, pero lo pueden hacer también con blanco, que también queda muy bonito. Voy a aplicar acá silicona para pegar la piedrita brillante y voy a pegar estos los corazoncitos en esta parte y nos quedaría así la bolsita, me parece que quedó muy bonito este empaque, bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el tutorial, les cuento que vienen más videos cowboy si te gustó manito arriba, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal, hasta la próxima.